El peso del talento es una película muy divertida, es inteligente, un poco ridícula y bastante creativa. Nicolas Cage interpreta una versión ficticia de... Nicolas Cage Ser un fan de Nick Cage de cierta edad Probablemente significa haber visto Face Off más de 30 veces Y tener recuerdos de La Roca o Con Air, entre otras Aunque claramente si no has visto nada de Nicolas Cage También la puedes disfrutar La historia trata sobre un Nicolas Cage Que intenta conseguir el trabajo de su vida Mientras su vida personal es un caos Está lleno de deudas, pasando por medio de un divorcio Y sin poder conectar con su hija Necesitado, Cage acepta la oferta de ir a una fiesta de cumpleaños De un fan por la suma de un millón de dólares Y esa es la parte más importante También hay una trama que involucra a unos criminales internacionales pero los momentos de Cage con ese fan llamado Javi me hicieron la película. La química entre Cage y Pascal, quien se roba todas las escenas en las que aparece, es magnífica. Esta película tiene mucha acción, pero ver a Cage y Javi compartir momentos la hace súper chistosa y hasta muy sentimental. Me reí mucho, me divertí más de lo esperado y este fan del Nick Cage de los 90 se emocionó con cada easter egg. Le doy 4 estrellas de 5.